hacer una presentación de lo que es el nuevo equipo del, del Consejo Ciudadano de Cantabria y después pasar a las nuevas modificaciones que se han hecho en el reglamento interno de Podemos, sobre todo la mayor novedad es eh, pues, la creación de la figura de, del militante y empezamos por esto segundo, porque esta persona que nos está acompañando es del equipo de organización de, de estatal, que no sé si la veis, sí, sí, sí. por problemas técnicos... Está aquí muy pequeñita. Entonces, yo creo que es mejor, porque como se tiene que ir ella posteriormente a otra reunión, que empezamos por la segunda parte y así nos puede resolver dudas a todos, porque hasta nosotros mismos igual tenemos, tenemos sí. alguna. Entonces, si quieres merche, empieza ahora. Vale, sí. Eh, bueno, pues bueno, yo no soy Merche, creo que todos, más o menos todos me conocéis, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, voy a estar a mi Bueno. Entonces, bueno, voy a explicaros un poquito, ¿vale? Eh, en lo que consiste, en lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a ir teniendo reuniones con todos los círculos en cada en cada hito del calendario, por decirlo de alguna manera, para ir solventando cualquier duda, ¿vale? Y ahora en lo que nos, nos vamos a centrar es en la parte de bueno, de hacernos militantes. Tenemos la militancia va a estar abierta siempre, o sea, el poder hacernos militantes. Pero hasta el 15 de octubre es eh, el plazo que me han puesto para poder hacernos militantes y que posteriormente podamos elegir a nuestros órganos, a los representantes en, dentro de, de la red de círculos, todo esto. Posteriormente la gente va a poder seguir inscribiéndose como militante, pero se va a cerrar, por pues, de decirlo de alguna manera, se va a hacer un primer cierre el 15 de octubre para hacer un mapeo y ver qué círculos están activos. Como sabéis, hacen falta cinco militantes para que un círculo se considere activo, ¿Vale? y pues, eh, la, la, la, hacerse militante ahora mismo, que es donde vamos a hacer hincapié. Es muy fácil, solamente hace falta hacer tres cosas. Yo he traído el portátil por si alguien tiene dudas o quiere que lo hagamos in situ, que lo podamos hacer aquí. ¿Vale? Hay que entrar en el portal de cada uno, en el participa de cada uno, donde tenemos nuestros datos, donde tenemos todo esto. Si el DNI no lo tenemos verificado, lo primero que hay que hacer es verificar el DNI, tener una foto y subirlo. ¿Vale? Yo lo mismo, eh, si tenéis cualquier tipo de duda, o queréis es que lo hagamos otro día, podemos quedar para hacerlo, no hay ningún problema. Después de eso, tenemos que elegir un círculo al que vamos a estar adscritos. Esto significa que vamos a participar como militantes en un solo círculo. Después, porque podemos ir un día al círculo de astillero a ver que, porque tienen un día una reunión con algún tema interesante y luego y queremos ir, podemos ir. Pero no como militantes de ese círculo, no vamos a tener voto en ese círculo en cuestiones municipales, en cuestiones... entonces cada, tenemos que elegir un círculo al que estará escrito eh, se ha dado poder cambiar de círculo una vez al año, ¿vale? nos, bueno, nos apuntamos en Santander por ejemplo y bueno pues en el, la mitad de año nos cambiamos de municipio, bueno pues hasta que no pase un año no podemos cambiarnos esto es para que la gente pues no esté cambiando cada 15 días, ahora voy aquí porque me interesa más y ahora no voy allí y después, eh, hay que, para ser militante, eh, vamos a ahorrar una cuota, una cuota mínima de 3 euros. Siempre hay excepciones, pues personas paradas, personas que no cobren el, el SMI... Bueno, ahí en el reglamento viene todo tipo de excepciones, ¿vale? Que son exenciones a pagar esos 3 euros, mínimo. Pues si hay que pagar más, pues <risa> fenomenal, pero son ya 3 euros al mes. La forma de pago puede ser mensual, trimestral, semestral o anual hay gente que dice, pues a mí que me pasen todos los meses 3 euros pues es un coñazo prefiero que me lo pasen pues cada 6 meses o cada 3 meses, bueno, se puede elegir y en resumen, un poco, eso es lo que tenemos que hacer ahora hasta el día 15 de octubre después, a partir del 15 de octubre vamos a, vamos a validar con esa gente, con esos militantes que estén inscritos a cada círculo, vamos a validar los círculos y a ponerlos en marcha normalmente a decir, pues cada círculo tiene esta militancia este número de militantes y vamos a trabajar esto. ¿vale? Es importante, es importante que nos hagamos militantes, es importante que fortalezcamos la base del partido, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo construimos, podemos, lo construimos entre todas y todos, y al final eh, desde los barrios, desde nuestros círculos, desde nuestros municipios, desde nuestros pueblos, es desde donde vamos eh, a hacer la labor municipal, es desde donde se le va precisamente, eh, por eso bueno, los documentos le dan más fuerza a los círculos, porque bueno, como sabéis, después de todo esto, cuando el proceso culmine, <risa> eh, que ya os digo, haremos reuniones en cada fase del proceso para ir solventando las dudas, para que no sea muy complicado, porque después, bueno, después de activar el círculo, sí que a la hora de elegir el, el portavoz, el plenario, todo eso, bueno, pues se nos puede complicar un poco, entonces, bueno, iremos haciendo reuniones, para que no sea todo de golpe el, el explicarlo todo, ¿vale?, vamos a ir viendo por cada hito poco a poco. Y luego, bueno, al finalizar, al culminar todo ese proceso, en nuestro caso, en nuestro Consejo Ciudadano Autonómico, se incorporarán seis personas de los círculos que elegiréis entre todos los militantes eh, de Podemos, Cantabria, que se elegirán dentro de una red de círculos para formar parte del Consejo Autonómico. Con lo cual, un tercio del Consejo Autonómico lo van a formar los militantes. Entonces, a ver, creemos que es súper importante, aparte de hacer la política local, municipal, que va a ser los órganos de decisión, pues es importante eh, implicarnos y es importante, pues, bueno, como hemos dicho muchas veces, el, el que cada uno aporte en la medida posible por su grano de arena pero de esta manera siendo un poco más... más se va a seguir manteniendo, porque lo otro día me preguntaban, la opción de las personas que quieran estar inscritas en el partido sin necesidad de ser militante, o sea, eso por supuesto, podemos estar abiertos a todas y a todos, se va a seguir manteniendo esa opción, pero ser militante es un paso más allá, es huir un paso más allá, implicarse, y bueno, eh, pues sobre todo eso. <ríe> trabajar un poco por, bueno, por, por lo que estamos aquí todos y todas. Luis, pues no sé si quieres... Eh, no, de esta parte, sobre todo, era resolver dudas. No sé tampoco cuántas personas de las aquí presentes lo habéis actualizado o lo habéis actualizado ya. Estoy pendiente que me vaya a ayudar Julio. Pero yo tengo unas preguntitas. Sí, sí, sí, no, pues ahora sí. sí, sí a ver, dos. Dos preguntas. Una es... Eh, bueno, lo primero es, no, no, no, no, pasa, no me pasa a mí, pero podría ocurrir que alguien no tenga o no quiera decir su cuenta, su Iban porque tienes que sí. tener un Iban para poder hacer sí. la aportación. Eso, bueno, no sé si habréis pasado algún mecanismo, es una de las preguntas. Y la otra es, este eh, periodo te pide seleccionar, yo no lo he entendido muy bien, pero me, me ha parecido entender que te pide seleccionar si tu cuota va al nivel municipal, al nivel autonómico o a nivel nacional pues porque tengas tú esa preferencia sí, sí. ¿no? entonces ya por saber qué significa realmente y qué diferencias hay no sé si se me ha oído ¿Lola le has oído? Hola. Sí. sí, a ver, la primera parte no sé si has preguntado qué pasa si no tienes una cuenta bancaria Sí. ¿O si he entendido bien eso es no, no tienes cuenta bancaria es imposible que puedas colaborar eh, vale eh, eh, no, eh, es una cuestión legal y eh, por finanzas tiene que ser. distribuye ese dinero a los círculos o al único círculo que haya en el municipio. Sí. Si lo eliges al, al autonómico, será el autonómico quien distribuya ese dinero en función de, de las necesidades. Políticas. Que solo se lo damos a nivel municipal, entonces las comunidades tendrán que estar poniendo la mano, ¿no? Oye, un poquito, ¿no? ¿Me sigues? Entonces, si, si no hay sí. a comunicantes, bueno, fenomenal, yo sí, entiendo, pero esto que es importante ver, que lo sepa la divinidad para saber un poco qué está haciendo con esa cuota. ¿no? A ver, tú lo que planteas es que si, si todos eligen el, el nivel municipal, y el nivel autonómico se queda sin, sin recursos. Me... Yo me imagino que eso pueda ocurrir, es una de las la cosas que puede ocurrir, no estoy diciendo que pase bueno, ni abogo por ninguna de ni las dos situaciones. ¿eh? Eh, eh, supongo que tendrá que estar en contacto el nivel autonómico con el nivel municipal y, y poder redistribuir los recursos según las necesidades. Eso, es una, eso tiene que ver con la decisión política de cada, de cada comunidad autónoma. Gracias. Ah. Yo quería preguntar si eh, puedes esto puede parecer un poco eh, prepotente eh, teniendo en cuenta los tiempos que corren pero si tú puedes destinar por ejemplo 3 euros a nivel autonómico y 3 euros a nivel municipal, ¿puedes hacer esa doble contribución o solo puedes elegir una? No, por ahora solamente se puede destinar a un solo a un solo nivel el, el dinero por una cuestión informática no se ha podido hacer que puedas distribuir el dinero a los distintos niveles vale. o eliges uno u otro pero está previsto que en el futuro se pueda hacer o no sí. es una posibilidad pero ya te digo esto tiene que ver con los técnicos informáticos y ahí ya no me puedo meter porque no lo sé haber escaneado el carnet, o sea, yo creo que puse el número cuando me inscribí sí. hace unos años o fuera Eso escena. luego, cuando tú entres, en tu participa te va a poner el carnet verificado, o sea, te va sí, los tres que hitos que me puse, Y me dijo, este paso lo tienes hecho, y yo dije, ah, sí. ¿vale? yo yo no recordaba haber puesto mi... O sea, sí el número del cartel, sí. pero no... Igual en alguna votación, le ah, no, no, has podido presentar Porque normalmente las votaciones hacen falta, entonces que el mismo móvil haces la foto y lo que haces... Igual que no me acuerdo, la verdad, y digo, a ver si lo he hecho y por no tener eso no me funciona. Sí, no, y cuando entréis en el portal, en participa, te va a aparecer, bueno, te va a aparecer un botón, haces militante, bueno, le das ahí y te aparecen los tres requisitos, por ejemplo de alguna sí. manera y se te va poniendo tips verdes, te te eso, es. sí, eso es, para el que tienes el DNI eh, ta, eh, verificado te aparece verde, no sí, tienes sí. que tocar nada, ya tendrías que elegir el círculo al que te vas a escribir sí, sí, sí. y luego el, el último es el, el, la cuota, sí, el número sí. de cuenta y todo eso, o sea, es bastante sencillo sí, sí, sí. pero de todas formas eso, si hay cualquier duda o lo que sea o tenéis cualquier problema yo traigo el portátil, incluso me decís pues mira, podemos quedar día que lo hacemos y vale. no pasa nada que lo hacemos sí, y echamos una mano al que al que lo necesite o sea que no hay problema vale más dudas lo habéis dicho ya todos yo, yo es que no me no, de... no, yo soy muy torpe entonces lo he intentado bueno, hacerlo y sí. no me no nada bueno pues si te lo no no ha dicho Julio que bien. me va a ayudar sí. vale pero decir... una cosa sí. por ejemplo eh, si si yo yo me voy a ser militante, pero si yo no me quisiera ser militante y me quiero que quedar como inscrita, ¿qué, qué diferencia habría? Es que no es lo que no me queda claro, aparte de que no, la tengo, no tengo derecho a voto. La diferencia, la diferencia entre un inscrito y un militante ahora mismo va a ser que el militante va a ser quien tenga las decisiones, tome las decisiones políticas de su territorio cercano y a nivel autonómico. Eh, el inscrito no va a poder votar ni va a poder elegir el órgano municipal, por ejemplo. No va a poder elegir el portavoz de su municipio. No va, el inscrito no va a poder eh, elegir quiénes van a ser las personas que van a formar parte, ese, ese tercio que va a formar parte del órgano autonómico, por ejemplo, los enlaces de los círculos. No nos olvidemos que ahora es el, el, el militante es el eje central de la toma de decisiones políticas. Eh, por supuesto que el inscrito sigue perteneciendo a Podemos va, va a poder participar en todas las decisiones que tienen que ver con nivel estatal de consultas eh, por ejemplo cuando se preguntó sobre la moción de censura esas son las decisiones que ¿En el poder, sesión, de las puede cuales va a poder control, razón, que sea eh, pero la toma de decisiones políticas que tiene que ver con el territorio cercano y con el con, con ser el, con elegir y ser elegido eh, enlace para formar parte de un órgano autonómico, por ejemplo, solamente es el militar. Vale, de acuerdo. Yo es que no sé. Eh, a ver, yo no sabía lo que venía hoy. Estamos viendo algo por las redes de y bueno, me invita una compañera y bueno voy a ver, porque yo soy una escrita también y bueno. La verdad que en mi trayectoria de, de edad he tenido diferentes votos, pero de partidos nunca... Y no es por abonar. No sé, es que cuando me ha dicho Araceli que era en plan de... Pues que había que hacer una cuota o así, y no es por cuota. Afortunadamente no puedo... Pero no sé, me ha entrado una cosa... No sé, eh... me ha dado como la idea, es una cosa mía, es ¿eh? una sensación pero pues yo soy de mucho de, de sentir. No sé, para mí como que se rompe, no sé, la magia de Podemos el tener, no sé, el eh, tener ahí que son tres euros, pero no sé. Sé que efectivamente hay que, económicamente, pues lo mismo que los sindicatos, hay que estar ahí para, para mantenimiento, ¿no? Pero no sé, me queda un poco. No lo sé. Bueno, es un en cuenta Ten en cuenta que. Somos una formación política que no le pedimos dinero a los bancos, que nos mmm, financiamos solamente con el aporte de, de los militantes y de, de, de, de los inscritos y de los cargos públicos que donan ese excedente. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, como se ha puesto en valor esta figura del, del militante como, como, como eje central de decisión política... Bueno, también tiene alguna responsabilidad, no solamente tiene derechos, sino tiene alguna responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es, bueno, hacer frente a quien pueda, porque existen las exenciones para quien no pueda pagar los 3 euros y, y tiene todo el, nadie se va a quedar sin participar en Podemos porque no pueda pagar la cuota. Eso desde ya. Eh, y todo aquel que pueda pagar la cuota de 3 euros o, aún digo más, quien pueda colaborar con más dinero porque la cuota es un mínimo y aquellas personas que ya estaban colaborando eh, y, y aportando eh, quizás 10, 15 euros, bueno, pedimos que eh, sigan en la medida de las posibilidades colaborando con ese dinero porque somos un partido pobre, no, no, solamente nos financiamos con el dinero de, de los militantes inscritos y los cargos públicos. Sí, sí, eso, sí, eso hace la diferencia Vale, vale, compañera, gracias Y después, a ver, por hacer también un, una puntualización política, sí que es cierto y eh, puedo poner, por ejemplo, con números de, de mi círculo que tiene que existir de alguna forma una diferencia entre la persona que realmente milita en el círculo y el que es inscrito en general del, del partido y sí que, bueno, se ha intentado buscar pues esa, esa diferencia Nosotros, por ejemplo, en el círculo de, de Bezana, militantes pues... Unas 20 personas, más la gente satélite que está allí, que aparece, que desaparece después, habrá pasado por allí pues, 40 personas. en eso Sin embargo, inscritos seremos unos 220-240. Sí que es cierto que si esas personas son inscritas, para lo que son cuestiones organizativas a nivel municipal, tiene que existir una figura que diferencie al al que sí que ha pasado por allí, sí que conoce la, la situación y un poco esto, el que trabaja, el que y de alguna forma a diferenciarlo a esa persona que, oh, que tampoco ha dado el, el paso el paso adelante, que sigue teniendo todos los mismos derechos que, que tiene, no ha perdido, pero sí que por ejemplo que elija el portavoz del círculo, pues tampoco tiene mucho sentido que lo vaya a escoger una persona que no conoce el proceso por el que ha pasado el el círculo ni nada de eso ¿no? es decir que no solo es las cuestiones un poco monetarias, sino más bien, pues hacer una, una distinción entre la persona que dedica su tiempo y la persona que tiene un apoyo, pero es más un apoyo mm, ideológico que, que vamos, que, que un apoyo real de tiempo. No, si yo que pagaría la cuota, y estar, yo creo, pagaría probablemente la cuota, pero estaría más escrita que militante, porque tí, yo soy muy de Podemos, pero vamos. No tengo ni lenguaje político, no. Yo me quedaría al margen, vamos. Yo no tendría problemas, pero vamos. Pues... Sí, ¿Tú eres militante? O sea, claro. No, sea, si estás aquí ya eres no una militante. Yo te he visto en tres, cuatro campañas y tú eres el perfil del militante. Igual tú no también. No, no. no sé, pues igual no sé que, que lo que hago que soy militante. Milita? Maricarmen es militante. ¿no? Ah, pues claro, a, ver, a, ver, a ver compañeras, militante es la persona que se implica en el trabajo político de su de su territorio ¿eh? que, que, que si hay que salir a manifestarse eh, frente al ayuntamiento, ahí estamos Que si hay que repartir contabilidad, ahí vamos Eso es ser militante ¿eh? no, no, no, no, no necesitas mucho más es el trabajo político, es el trabajo, el trabajo Base. que haces en el círculo, día a día, lo que vienes haciendo seguramente. Bueno, hay, hay otra diferencia que yo no sé, si la, no sé si la veo clara, pero me parece, Que, que es que es, sería raro, porque a ver, yo no, no, te tomo a, ver a ti como ejemplo. Yo te a veo a ti en todos los privados, ¿eh? Sin embargo. Y, y voy a, yo también muchos, pero sí, con, a veces con independencia de quien nos convoque. A veces lo convoco un sindicato o la propia Izquierda Unida o cualquier otro, cualquier otro ente que tenga una acción social. Vale, el militante, la figura del militante, sí que va un poquito a que, bueno, yo milito en Podemos, pero no puedes, o no tiene sentido, que también milites en otra formación política. No, claro, por supuesto. Pues, eso eso es. lo entonces, tenemos que claro, vamos. Entonces, estés o no estés en todos los La Acabo a de votar? decir que yo, pues, es. pues mi, mi trayectoria de votar, he votado a diferentes, bueno, siempre a la izquierda, evidentemente, pero vamos, nunca. Hay, es una cosa, lo mismo que siempre sé que he tenido que estar sindicada, sí o sí, lo mmm, de los partidos políticos, mmm, yo he estado ahí, aquí el camino, y vamos, y yo, por supuestísimo, pues, sigo siendo de, de Podemos cuando Bueno, de aquí de al 15 de octubre hecho, no te da tiempo a pensar, de... que no sé. Bueno, hasta el 15 de octubre lo podemos ver y ya me seguro que encontramos la manera de que lo de que lo, lo veas más, más lógico, por decirlo de alguna manera. O pero que de que, sentir, ¿eh? o de que pero lo siento. De que yo, vamos, sí. vamos, que te pago los 3 euros o 6 euros, pero que por aquí no me haya dicho. A no ser que había alguna campaña o ¿No? no, no, porque no entiendo, no. Yo creo que no me sabría bueno, implicar porque compañero que político para compensarse ahora en las redes soy una histérica un todo lo meto pero cualquier día verás. pero... No sé lo de... igual ah, estoy que comido mucho tiempo No, no, no, eso que sí, para... Es para... para eso Hemos hecho estas reuniones para que todas las cosas que tengáis todas las cuestiones ya sea tanto del propio proceso como de... o sea, lo que es el proceso en sí como lo que conlleva que lo podamos solucionar entre todas o sea, que eso para nada Vale, no sé si por ahí alguna cosa. Yo pues eso, eso que sí. está diciendo se lo comenté a Lidia hace tiempo ya yo lo había propuesto, yo de dar algo. La voluntad, decía yo, pero yo, yo no puedo mucho. Pero la voluntad, y su misma voluntad lo, lo comenté con la prisión hace tiempo, ya, De dar algo. Claro, se ha puesto un mínimo de 3 euros, porque bueno, pues, se entiende que 3 euros. Nos el que no pueda, por supuesto, lo que decía Lola, lo que decía yo al principio sí, para, que no mucho. para el que no pueda mucho Para que no pueda no va a poder y sí, hay exenciones, sí, sí. la gente que está en paro, la gente que cobre un, un menos del SMI o la ayuda o sea, es lógico y es entendible y nadie va a quedar atrás por eso Es pues, que pues se les o sea, haría militantes pero sin cotizar, es. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso es, hay unas exenciones de pagar esa cuota pues es. que pueden ser militantes pero obviamente no se va a exigir a nadie, es como en otros ¿no? partidos claro, que claro. tienes que pagar sí o sí, no el que, el que no pueda, porque entendemos que tres euros, pues pueden parecer que es muy poco, pero para el que no puede, es un, es un mucho Entonces hay una serie de exenciones y por supuesto que que, no, el que por una cuestión económica no va a quedar nadie fuera, ¿vale?, o sea, eso sí que... pero bueno, sí que, bueno, eh, es que decía, es una, un poco una forma de responsabilizarnos, de tener más derechos, más deberes, de implicarnos más, de tomar las decisiones políticas, que decía Lola, de nosotros, o sea, de primera mano, de hacer, no va a haber con los ciudadanos municipales, como había antes, entonces ahora mismo se va a elegir todo entre la militancia del círculo. No, que la deberíamos vamos. Claro, entonces bien. esa militancia, yo lo que decía un poco Luis, en Gantever tenemos un montón de militantes, un montón de militantes que ni siquiera conocemos, esto de, perdón, de inscritos, sí, sí, que sí. ni siquiera conocemos, o sea, porque yo a veces veo el número y digo, madre mía, ¿de dónde está toda esa gente? porque nosotros, yo me recuerdo recordado todos los círculos y muchas veces y muchas campañas y apoderados y hay, hay inscritos que cuando hay ir de apoderados aparecen pero aparecen solo para eso entonces es diferenciar un poco eso entre una persona que no participa absolutamente nada en las decisiones de, del municipio pues de alguna manera se presentar una moción en el ayuntamiento o sea, que esa gente está al margen porque prefiere hacer bueno pues yo voy apoderado porque colaboro un día cada X tiempo pero no me quiero implicar más a esa otra gente que quiere implicarse, sí, sí. O sea, que quiere colaborar en el día a día y en, en la política municipal, en la política autonómica, porque efectivamente un tercio del, del propio Consejo va a salir de ahí, de los militantes, y van a poder votar y ser, y ser votados. O sea, para esas personas, esas, en nuestro caso, esos seis representantes, tienen que ser militantes para que se les pueda votar, igual que el resto, para poder elegirles. Entonces es, es implicarse un poco tanto en la política municipal como en la política autonómica. Entonces es eso, es inscritos tenemos muchos pero hay gente que bueno pues prefiere verlo un poco más pues bueno yo desde las redes yo desde donde sea pero no me quiero implicar tanto sí, sí. en lo que sean las cosas entonces ahí pues cada uno tiene totalmente eh, su decisión sí. o sea, no por eso que van a seguir estando las dos opciones no no hace falta a nadie, que se sienta cómodo no, no, Exactamente, porque <risa> o sea, la obligación es lo que... Claro, por eso, por eso, entonces, y por eso se ha puesto pues, hecho, de, manera, bueno, de manera voluntaria sí, y sí, por eso sí. se han puesto estas exenciones para que la gente que quiera realmente y que no pueda que, que, no, que no le eche para atrás ¿vale? ¿No puede haber algún elemento de homologación con otros partidos? <risa> en cuanto que nos falta la figura de militante, para en un momento determinado haya una fusión, imagínate. ¿Entiendes? Yo vueltas. Ya lo no creo, pues. Sí que estas, estas distintas figuras sí que las tienen en, en otros partidos políticos. Es, es, es, algo, es algo común al final estas, estas cosas. La diferencia entre militante y, y simpatizante o entre militante inscrito sí que existen en otros otros partidos. Vale. No, es eso, al faltarnos el hacer público el tema de la militancia no, no, no tenemos sí, pensado en no, nuevo no. En nombre breve señor de tiempo. Bueno. Vale. Pues nada, la otra cosa que os queríamos comentar y si sí, quieres aprovechamos para despedir a sí, Lola. Yo, yo me despido, compañeras, compañeros, muchas gracias por permitirme estar en vuestra reunión y a la disposición de lo que necesitéis. Lola, ¿no ¿le puedes es? dar un mensaje a Pablo Iglesias? <risa> no, no, no, Ya sabes lo que te no, he dicho, lo que siento y lo que soy, ¿no? Eh, yo estoy un poco molesta porque nada, aterrizó por Cantabria. Si puede, ah, dile ah, bueno. que soy de Laredo, de donde es la familia de su madre. Sí. Bueno, vale. gracias. Bueno, bueno compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar y... Nada, apuntaros al incenso que es muy importante. Muchas gracias. Gracias.